Bien. Hemos visto el clustering que hace no supervisado y habéis visto que una, el, normalmente el clustering donde funciona bien es ¿qué tipo de variable? Numérica, ¿verdad? Bueno, continua. En categórica hay, como todo, en la vida informática excepciones para todo, pero no es habitual. Hay técnicas de clustering para eso, pero no maneja tan bien, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, cuando habitualmente también hay excepciones, hay más excepciones en esta dirección, o sea, reglas de asociación para variables continuas es más frecuente que clustering para variables categóricas ¿eh? pero en cualquier caso esto está mejor pensado para y nace de ahí de las variables categóricas entonces hacer una asociación buscar asociación igual que parecido al cluster en el sentido de encontrar objetos que se parecen entre sí ¿no? Eh, pero con otros criterios completamente distintos vamos a ir viendo de qué va esto ¿no? Bueno, pues eh, el objetivo es descubrir asociaciones, o sea, buscar patrones frecuentes, que se llaman. O sea, objetos que habitualmente aparecen juntos. ¿no? Podemos ir ya pensando en el ejemplo típico que hemos ido poniendo hasta ahora de la cesta de la compra. ¿no? Entonces, aquellos objetos que habitualmente están siempre unidos entre sí. ¿no? Eh, y buscamos las reglas, que van a encontrar esos patrones. ¿no? Primero son patrones frecuentes y luego reglas sobre esos patrones. ¿no? Y aplicaciones, pues también hemos ido comentando mucho, por ejemplo, sistemas de recomendación. Basándote en esto es lo que utiliza Netflix, por ejemplo, para, pre para proponerte la siguiente película o serie. ¿no? Justo encontrar esas asociaciones. Aparte de esto, cesta compra, pues análisis de clientes, de información sobre tipos de, de compra que se realizan o análisis de productos, bueno, distintas posibilidades. ¿no? Por ejemplo, para responder este tipo de preguntas, eh, es típico comprar gaseosa y plátano, importante la marca de la gaseosa, aumenta la compra de limpias cristales cuando se compra a la vez detergente para la vajillas en fin, distintas preguntas que con reglas de asociación podemos responder. O lo que veíamos, conocemos con lo de cerveza y los pañales, y como al final... Veíamos que comprar pañales era gente joven pues los fines de semana y por tanto comprar cerveza para quedarse en casa. ¿no? Entonces descubrir esas asociaciones es, lo, es el objetivo fundamental de esto. Así que una parte, algo particular de la regla de asociación es que busca lo inesperado. O sea, aquí queremos que descubra, va a descubrir cosas muy frecuentes, pero eso no te aporta nada, pero va a descubrir otras que no te esperabas, ¿no? Y esas son las que, donde más interés tenemos, ¿no? Bien, el... las reglas de asociación, trabajamos con una base de datos, que le llamamos base de datos de transacción. Eh, normalmente son muchas dimensiones, imagina, por ejemplo, la cesta de la compra, ¿no? En el supermercado, y entonces tenemos que cada columna cada variable es si se compra uno o un producto o no. ¿Cuántos productos di distintos hay en un supermercado? Miles. No podemos tener mil columnas y luego con un cero si se ha comprado y un uno si no se ha comprado, ¿verdad? Entonces, esa estructura de base de datos clásica, transaccional, perdón, no transaccional, el, la base de datos eh, habitual, tabular, ¿no? Que estamos manejando en otros tipos de algoritmos, aquí no se manejan bien, ¿no? Y trabajamos con otro que son transacciones, que ahora introduciremos, ¿no? Y con la idea de obtener, de formar reglas donde tienen esta estructura. Si antecedente, entonces consecuente. Con un valor de soporte y un valor de confianza. Luego hablaremos sobre esas medidas, pero al final las reglas sin el soporte y la confianza no dicen nada. Necesitamos saber cómo de buena es la regla en esas dos medidas, ¿no? Eh, por ejemplo, si compra pañal, entonces compra cerveza. El soporte va a ser la frecuencia con la que se da esa compra de esos dos objetos, pañal y cerveza. Mientras que la confianza será de todos los casos donde aparece el antecedente, en cuáles de ellos también aparece el consecuente, como veíamos aquí, ¿no? Con ese ejemplo. Lo vamos a explicar ahora de nuevo. Entonces, el formato de una transacción es el que veis ahí a la izquierda a la derecha eh, o en formato relacional como tendría a la izquierda que es, si tenemos identificado el objeto ítem, ítem, ítem y luego ya en un formato más compacto a la derecha donde tenemos uno, que sería la compra 1 y todos los objetos que se compraron en esa se realizaron en esa compra datos 2 y todos los, los objetos de esa segunda compra ¿no? ambos casos es una representación transaccional ¿no? pero el compacto el de la derecha es el, el que habitualmente trabajamos ¿no? Entonces, le llamamos ítem o artículo a cada uno de esos objetos que se, que se compran, ¿no? Los pañales, la cerveza, pues esos serían los ítems, ¿no? Item set va a ser el conjunto de ítems que está un, gru un grupo de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, un frequent item set será un conjunto de ítems frecuentes cuando ese item set supera un, un umbral de soporte. Son suficientemente frecuentes, ¿Vale? Lo vamos introduciendo a continuación. El número de transacciones que tenemos y fijamos también, como hemos dicho, ese soporte mínimo o umbral, ¿no? Entonces el frecuente será el que supere ese umbral. ¿Vale? Bueno, pues ahí vemos distintos ejemplos, ¿no? De, compro un libro de Secure Server y otro de minería de datos, entonces compro un de Miner, ¿no? Y, eh, como veis, siempre, como hemos dicho con las reglas, siempre tenemos el soporte y la confianza. ¿Vale? Siempre viene acompañado de eso. Eh, podemos tener las asociaciones unidimensionales, como vemos ahí, donde A implica B, o podemos tener varias variables en el antecedente y una sola en el consecuente. También nos podemos encontrar con varias variables en el consecuente. Y... Podemos tener distintos niveles de abstracción también, por ejemplo, compro cerveza o cerveza alemana, un conjunto dentro, su conjunto dentro de la cerveza. En fin, hay muchas posibilidades, también extensiones de, de, de cómo analizar la correlación, la causalidad, de eso también vamos a hablar algo eh, más adelante. Las dos medidas fundamentales que hemos dicho, con las que vamos a empezar a trabajar, que serán soporte y confianza, recordáis soporte, la frecuencia con la que o sea, el, podría ser el porcentaje o el número de transacciones donde aparecen eh, conjuntamente esos objetos. Entonces, si tenemos eh, pañales y cerveza, sería de todas las compras realizadas, en cuántas de ellas aparecían los dos objetos juntos, la cerveza y los pañales. Como os podéis imaginar, el soporte es bajo en ese caso, porque no se compra muy habitualmente pañales y cerveza, ¿no? El soporte es bajo. Pero no por eso deja de ser interesante. Hay que fijar un mínimo de soporte. Básicamente porque a muchos algoritmos le tienes que poner un límite porque si no, el número de asociaciones que descubre son millones. ¿eh? Se disparan. Pero muchas veces las reglas interesantes son aquellas con poco soporte. Porque lo interesante ya no es tanto la frecuencia, sino la fiabilidad de la regla. Con qué certeza sé que se da ese A entonces B. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, y ahí tendríamos la confianza, ¿no? Por ejemplo, los pañales de cerveza sería de todos los casos donde se han comprado pañales, todos los tickets de compra donde aparecía pañales, ¿en cuántos de ellos aparece la cerveza? Pues si aparece el 80% de las compras de pañales, la confianza será del 80, 0,8 o 80%. Y es una regla muy buena, ¿no? Si la confianza es un 0,6, no es muy buena. ¿De acuerdo? Y si es 0,9 o 1, pues ya sería... Si es 1, seguramente una regla muy habitual. Por ejemplo, eh, no uso el móvil a las 6 de la mañana. Bueno, algunos sí. A lo mejor hay que poner una variable más, que si es sábado noche, ¿no? Ya no sé, no voy a entrar. Pero, no sé, hay reglas que te las van a descubrir, ¿no? Si encuentro asociaciones dentro del móvil, que voy a poner luego un ejemplo de eso en el tema siguiente, pues eh, hay reglas muy habituales, pero eso no hace falta que te las descubra, ¿no? Bien, y entonces aquí tenemos un ejemplo con cuatro transacciones y estos artículos. Entonces, en la primera transacción aparecían los objetos o los ítems 1, o sea, perdón, A, B y C. A, C, A, B, tal, tal. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el AC, ¿cuál es el soporte del A, C? Pues vemos, de las cuatro transacciones, ¿en cuántas de ellas aparece A y C juntos? A, C y A, C. Hay dos de cuatro. El soporte es 50%. Lógicamente, en un caso real no hay cuatro transacciones, hay miles de ellas. ¿no? Eh, si yo le doy la vuelta a la regla, C, entonces A, ¿cuál es el soporte? Exactamente el mismo, porque el soporte es tanto antecedente como consecuente. El soporte no cambia, ¿vale? Lo que sí varía es la confianza. Y la confianza en el primer caso es, de todos los casos donde aparece A, en cuántos de ellos aparece también C. Entonces, hay tres casos donde está el A y en dos de ellos está el C, por eso es dos tercios, la confianza es 67%. Mientras que en la otra regla, ¿en cuántos casos está C, en cuántos de ellos está también A? Pues de los dos casos donde hay C, A están las dos situaciones, por tanto, la confianza en la segunda regla es 100%. ¿No? Según esto, es más interesante la segunda regla. ¿Vale? Bueno, para trabajar esto en una base de datos grande el proceso se descompone en dos pasos y básicamente prácticamente todos los algoritmos hacen eso. Por un lado encuentra conjuntos de artículos frecuentes los Frequent Item Set o sea, conjuntos de artículos conjunto ya indica que es más de uno empieza por los de uno pero luego va encontrando más objetos y que tienen un umbral de, de soporte suficiente y una vez que hace eso encuentra aquellas reglas de asociación fuertes o fiables o, fiable, o interesantes, según la medida que se dé. Porque lo que hace es, dentro del Frequent Set, por ejemplo, aquí, el Frequent Set podría ser el AC y dentro del AC vamos buscando todas las combinaciones posibles de reglas, que en este caso como solo hay dos variables pues solo hay dos, la AC o... ¿no? pero si por ejemplo no tuviéramos ABC, pues tendríamos si A B entonces C si A y C, entonces B si B y C, entonces A, ¿veis? Y eso con solo un antecedente, un consecuente. Podemos tener si A, entonces B y C, si, a, si B, entonces A y C, si C, entonces A y B, ¿lo veis? Entonces, buscamos combinaciones, pero siempre el mismo Frequent Item Set, que es a b C. ¿no? Y eso se ha descubierto en la primera fase de todos los algoritmos que, que vamos a ver. Primero encuentra los Frequent Item Set y después busca combinaciones en cada frequent item set y calcula lo más sencillo su medida de confianza luego veremos otras medidas de interés pero la medida de confianza por ejemplo para ver cuál es la combinación de antecedente consecuente que da mejor rendimiento aquí con el ejemplo que teníamos antes vemos que eh, los frequent item set es decir combinaciones de estos objetos que tengan un soporte mínimo suficiente que en este caso se ha puesto 50 que es muy exigente, no es realista es solo porque como tenemos cuatro transacciones si pongo uno más bajo no se da nunca entonces, en los ejemplos que vamos a ver aquí en las diapositivas ponemos un soporte muy alto el, el soporte mínimo habitual a lo mejor es un 0,0 o sea, un 5% un 1%, cosas así no eh, en este caso hemos puesto un 50 no pero para que se entienda no entonces vemos que eh, ¿cuáles superan el corte de la frecuencia al 50? pues mira con una cardinalidad 1 de los 6, ¿no? Que vemos ahí 6 objetos distintos vemos que eh, solo 3 de ellos, A, B y C tienen una frecuencia de al parecer al menos en dos transacciones por tanto 50%, dos de las cuatro. ¿eh? Entonces la D, la E y la F ya desaparecen el, Cuando tenemos eso, el algoritmo continúa y ahora va a probar dentro de estos ¿cuál será, cuáles son aquellos que tienen Dos objetos juntos y con qué frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la combinación AC que hemos visto antes aparece un 50%. Pero ¿qué le pasa a la AB? Que ya la AB solo aparece en un 25%. Por lo tanto, ya no es interesante. ¿eh? Entonces, los algoritmos van a ir buscando esos Frequent Item Set. Y aquí vemos, por ejemplo, la regla C por pues los cálculos de soporte de conciencia, como ya hemos mencionado. Lo podemos ver con otro ejemplo, donde en vez de ser letras, pues son ya objetos de la compra. Y aquí vemos, bueno, para estas transacciones podemos observar cómo se encuentran estas reglas con estos grados de soporte y ahí el alfa indica la confianza. Luego lo repasáis y veis que efectivamente se produce así, ¿no? Bueno, vamos a presentar a continuación el algoritmo más básico y más conocido que hay para reglas de asociación que encuentra esos Frequent Item Set y luego ya hace el proceso de combinaciones para encontrar las reglas Encuentra todas las asociaciones más frecuentes con el soporte de umbral y dicho todas eh, no es un algoritmo aproximativo o sea, encuentra todas lo cual, si el soporte lo ponemos demasiado bajo empieza a encontrar miles de frecuencias del set y se puede hacer puede ser poco eficiente ¿no? eh, Es bastante simple el algoritmo pero veréis que es muy robusto y como requisito, necesita fijar los, eh, los atributos del lado derecho, consecuente, del lado izquierdo, de la regla, para generarlo de forma automática. Eh, existen variedades para tratar tipo, todo tipo de datos. El habitual, el que vamos a ver, son variables eh, categóricas, objetos. Y hay que especificar que lo más importante aquí el soporte mínimo y luego se suele dar también un límite al número máximo de reglas porque puede generar también muchas, ¿no? Bueno, el algoritmo se llama a priori porque se basa en el criterio, un criterio a priori, muy evidente, que es ese criterio de poda. Porque al final el algoritmo lo único que hace es, en lugar de buscar todas las combinaciones posibles, que pueden ser, muy, son muchísimas, me voy a ahorrar muchas comprobaciones. Entonces, el algoritmo básicamente es más eficiente en reducir el número de operaciones para encontrar el mismo resultado. Y claro, para eso, fija ese criterio de poda, el principio de poda, que dice que si un objeto es frecuente, todos los subobjetos, o sea, un conjunto de ítems es frecuente, todos los subconjuntos con un elemento menos, contenido en ese conjunto, también deberían ser frecuentes. ¿Por qué? Porque fijaos que cada vez que añado un objeto, el soporte, ¿qué le pasa? O sea, yo, de tener pañales, a pasar a pañales y cerveza, o pañales, cerveza y patata, ¿qué pasa cada vez que meto un objeto? ¿Qué le pasa al soporte? ¿Baja o se queda igual? También puede pasar. Nunca nunca mejora. Cada vez que añado un objeto más, el soporte siempre va bajando. Por eso, si yo tengo un conjunto, imaginaros de, de cinco objetos... Y ha superado el umbral de soporte, cualquier combinación de cuatro objetos de esos cinco también seguirá siendo frecuente, ¿verdad? ¿No? Y el principio se puede invertir diciendo: si yo encuentro que uno de esos combinaciones de cuatro objetos no es frecuente, ya sé que no voy a poder formar un superconjunto con tamaño 5 frecuente, porque en cuanto hay uno que ya no es frecuente, uno más va a ser menos frecuente todavía, ¿no? Bueno, pues es el, eh, el principio de poda. Aquí lo definimos como cualquier subconjunto de un conjunto de artículos frecuentes debe ser frecuente, lo que acabamos de decir. ¿no? Eh, y basándote en esto, el algoritmo se ahorra muchas operaciones. Porque llega un momento y dice, yo no voy a seguir comprobando estas combinaciones porque ya sé que se está construyendo a partir de conjuntos no frecuentes. Por tanto, para Y por eso se llama poda, ¿no? Por aquella, el, corto por ahí la evolución del algoritmo. Pero no tiene nada que ver con árboles, ¿eh? No, está bueno. Bien. bien, entonces, este es el algoritmo del a priori. El... Manejamos aquí dos conjuntos, que tienen la cardinalidad K, donde K indica el número de ítems, que caen en ese conjunto, ¿no? Uno es el de conjuntos candidatos y otro el de, el, directamente, el de conjuntos frecuentes. El candidato, como su nombre indica, puede que sea eh, luego el final o no. Puede que sea finalmente uno de los elegidos como conjuntos frecuentes o no. ¿Vale? Entonces en cada iteración lo que vamos a ir aumentando la cardinalidad en 1. Empezamos al principio con 1, donde L1 contiene todos los artículos que tienen el soporte de confianza, de, de, el, el umbral de soporte que hemos fijado. ¿no? Y con eso ya directamente construimos el L1. Y ahora, eh, generamos los candidatos con cardinalidad K1 a partir de Lk. Esto lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se hace eso? porque esto tiene un truco para hacerlo de forma más eficiente, ¿no? Pero es generar candidatos con cardinalidad mayor que uno, ¿no? Y luego, eh, contabilizamos todos los... Eh, repasamos la base de datos, todas las transacciones y vamos incrementando un contador de el número que contiene CDK, ¿no? Si ese, si ese número supera el soporte mínimo, la frecuencia de de los que aparecen esos objetos juntos eh, eh, supere ese umbral, entonces ya sí será ya elegido como objeto frecuente, conjunto de objetos frecuentes de cardinalidad 1. Vamos devolviendo al final todas las L, sub 1, eh, sub 2, sub 3, hasta que el algoritmo pare. Y el algoritmo para cuando ya no hay ningún conjunto candidato eh, se queda vacío, ya no consigue ninguno. Al generar aquí en este paso que vamos a ver a continuación no se consigue generar ninguno nuevo. Es un poco abstracto todavía, no os preocupéis que luego en el ejemplo se van a terminar a entender, claro. ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se generan los candidatos. Y aquí vemos que hay eh, dos pasos. Una de unión y luego esa poda. ¿no? En el caso de la unión, a ver, esto es lo más rayillo, pero vamos a ver si bien. Para crear... Objetos con cardinalidad K más 1, lo que hacemos es unir dos subconjuntos de cardinalidad K. Y lo unimos a aquellos que sean todos los objetos iguales, salvo uno, solo difieren en uno. ¿De acuerdo? Para mantener un orden, porque claro, como aquí da lo mismo A, B, que B, A, ¿no? Para mantener un orden, exigimos, eh, le ponemos, fijamos un orden concreto a los objetos, a los ítems, por ejemplo, lexicográfico ¿no? si esta letra o le asignamos números ¿no? el caso es que haya solo un orden, porque aquí no nos importa el orden, da igual que sea el AB o el BA ¿no? entonces al final si lo tenemos así ordenado lo que vamos a como vamos a construir ese C de K 1, será aquel que contiene fijado, del 1 al K, los objetos de 1, que vienen de un subconjunto P y luego le vamos a añadir el único elemento al final que, que difería. Por ejemplo, en un caso tenemos ABC y en otro caso ABD. Entonces podemos construir el ABCD. Porque esos dos subconjuntos de cardinalidad 3 solo difieren en el último elemento. Entonces el k 1 va a ser añadirle esos dos últimos elementos que difieren. Y la raíz es la misma. ¿Vale? Lo, repito que ahora con un ejemplo se va a entender, creo que mejor, ¿no? Entonces, eh, ya hemos construido ese ese c ese candidato con K más 1. Y ahora hacemos la poda. Y la poda consiste en analizar todos los subconjuntos con K, o sea, con cardinalidad, uno menos de lo que queremos construir y comprobar que ya que todos ellos eran frecuentes. Si alguno de ellos no es frecuente, entonces ese C de K más 1 se elimina, no se considera. Yo sé que todavía no se ha entendido muy bien, pero vamos a verlo. En este ejemplo creo que ya sí se debe entender. Aquí ya es cuando me tenéis que preguntar si todavía no se ha entendido. No, no, se ha entendido, ¿no? Mira, estamos en un, una fase concreta del algoritmo con L con cardinalidad 3. Y en L tenemos que esos cinco conjuntos de ítems son frecuentes, todos ellos, porque ya están en L, ¿no? El algoritmo ha llegado hasta ahí, lo ha llegado a encontrar. Entonces... Esos cinco son frecuentes, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a dar un paso más? ¿Cómo vamos a, a generar, generar o analizar con cardinalidad 4? Pues lo que hacemos es buscar entre todos esos Frequent Item Set de cardinalidad 3, aquellos donde la raíz sea la misma y solo difiere el último objeto. Por ejemplo, en el, tenemos los dos primeros ABC y el otro es ABD. ¿Veis que la raíz es común? AB. Y solo difiere en el último, en el tercero. Entonces podemos estudiar como candidato el ABCD. ¿Veis? Cre crece en uno. Y mantenemos este orden, ¿eh? ABC, en este caso orden alfabético. ¿No? Otra posibilidad, ahí vemos otra raíz donde el AC difiere solo el D o el E, ¿lo veis? Pues otro candidato podría ser el ACDE. ¿Lo veis? por el tercer y cuarto elemento de ahí. ¿De acuerdo? Esos son los candidatos posibles. El BCD no hay otro con misma raíz, no podemos unirlo a otro. ¿no? Pero no va a terminar siendo candidatos los dos, porque ahora aplicamos la poda. Y resulta que el ACDE se elimina porque no existen todas las combinaciones de cardinalidad 3. ¿Cuáles son las combinaciones aquí de cardinalidad 3? ACD, A DE, e CDE, ¿no? Si hay alguno de ellos que no existe en L3, entonces no es, termina siendo candidato, se poda, no se llega a calcular su soporte, ¿vale? Entonces fijaos que en el ACD, como no, eh, eh, no están el ADE ni el CDE, si sí está el ACD y el ACE, eso sí están, pero hay otros que no están, entonces se eliminan, no se consideran, esa es la poda. ¿vale? y este es el principio a priori debería, todos sus subconjuntos deberían ser frecuentes, hay algunos subconjuntos que no son frecuentes por tanto, se elimina sin embargo en este, sí se conserva porque si vemos todas las combinaciones posibles ABC de 3 ¿no? de cardinalidad K menos 1 en este caso, si es 4, pues de cardinalidad 3 ABC, BCD ACD BCD ABD, todas ellas están arriba Todas ellas están en el L3. Por tanto, sí se conserva ese conjunto candidato. Y ese ya sí es C4, que es el único que hemos conseguido. De los cinco de ahí, solo hemos conseguido generar uno con un elemento más. ¿De acuerdo? Todavía no es un L4. Para que sea un L4, ahora calcularemos el soporte de este candidato. Y si supera el umbral, entonces ya sí se consolida como conjunto frecu frecuente. ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Entonces, la poda no garantiza que ya sea frecuente, pero lo que sí garantiza es que no se te cuela uno donde ya está claro que no va a ser frecuente, aunque aún así hay que calcular la, la frecuencia. Pero claro, esto ya me ahorra paso, me ahorra muchos cálculos y ese es la, el interés del algoritmo a priori. Lo vemos con otro ejemplo, ¿no? Ahora ya el proceso completo. ¿no? Tenemos ahí abajo, como veis, el soporte mínimo 2, ¿no? Porque tenemos cuatro transacciones, pues vamos a poner un soporte del 50% para poderlo ilustrar bien, ¿no? Entonces, generamos primero los, de, los C de cardinalidad 1. Todos los objetos individuales que aparecen al menos dos veces. Aquí que hemos calculado la cardinalidad, la, perdón, el soporte de todo, y veis que el 4 solo aparece 1, ¿no? El mínimo, el corte está en 2, que es el soporte 50%. Por tanto, el 4 ya desaparece. Entonces, en L1 tendremos... Esos 1 2, 1, 2, 3 y 5, ¿no? ¿Vale? Continuamos. Ahora vamos a formar esos grupos con raíz común y el último elemento distinto. Pero claro, como partimos aquí de cardinalidad 1, pues la raíz es vacío. Entonces al final, es, en este primer caso, es todas las combinaciones. Entonces 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5 y 3, 5. Todas las combinaciones donde el orden no importa. Por tanto, ahí ya nos ahorramos mucho. Eh, otras combinaciones ¿no? de todas ellas vemos que eh, dos de esas combinaciones no superan ese soporte mínimo, ¿lo veis? el 1, 2 y el 1, 5 aparecen solo una vez, por tanto se elimina, y el 2 ya son estos cuatro eh, Frequent Item de cardinalidad 2, y ahora vemos el de 3, el de 3 recordáis que hay que buscar raíz común y elementos que difieren el único par que vemos aquí con raíz común es este 2, porque el otro, el 1 y el 3, no tienen otra pareja. Así que la única que se puede formar es la 2, 3, 5, ¿no? Y ahora vemos, ¿existe el 2, 3? Sí. ¿2, 5? Sí. Y ojo, ¿existe el 3, 5? También. Por tanto, supera la poda. Y entonces ya sí podemos calcularle su soporte y eh, finalmente será el 3 Dudas. ¿Se ha entendido bien? Os voy a hacer preguntas después, ¿eh? <risa> Hay gente ahí tomando nota, muy bien. <risa> bien, pues... Mmm, una vez que tenemos esos Frequent answer, vamos a ver qué pasa con las reglas, ¿no? Pues hemos encontrado el 2.3.5 con soporte 2, ¿no? Ahora, para construir las reglas, lo que hacemos es ver todas las combinaciones posibles donde... Eh, bueno, dejamos al menos un elemento en, la, en el antecedente y en el consecuente. Aunque, bueno, muchas versiones de algoritmos devuelve también incluso con antecedente vacío. Y un solo objeto, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí vemos del 235 todas las combinaciones donde hay al menos un objeto en cada lado izquierda y derecha de la regla. Vemos todas esas combinaciones, calculamos la confianza de cada uno de ellos, porque el soporte, como recordad que siempre es el mismo, ¿no? soporte siempre es el mismo. Ay, perdón. Y vemos que de los que tienen confianza superior eh, que 60, pues los vemos, los, los que hay ahí los superan, ¿no? ¿Sí? Esa sería la fase de generar la regla. De modo que tenemos dos parámetros, o sea, tenemos el parámetro de soporte mínimo Fundamental para el algoritmo, ese parámetro. Y en el caso de que el soporte sea alto, lo que vamos a conseguir es que el algoritmo encuentre pocas reglas, pero reglas que aparecen con mucha frecuencia, lógicamente. Si el soporte, el umbral de soporte es bajo, justo el efecto contrario, ¿no? Tendremos muchas reglas eh, válidas, pero que ocurren muy rara vez, porque tienen un soporte muy bajo, ¿no? Y por otro lado, la confianza mínima, ¿no? Para decidir con qué reglas nos quedamos. Ese segundo parámetro. Si la confianza es alta, vamos a de nuevo a tener pocas reglas, ¿no? Pero esas reglas son tienen una certeza lógica muy, muy resistente, ¿no? Porque se da con mucha fiabilidad, digamos, ¿no? Si bajamos eso, obtenemos más reglas, pero con menos fiabilidad. Entonces vamos jugando con estos parámetros. Y ahí tenéis algunos valores típicos, soporte entre 2 y 10. Yo me lo he encontrado muchas veces también a 0,5, 1%. Y la confianza. 70, 90, es verdad que por debajo de 70 ya el problema es muy difícil y no consigue encontrar esto, pero tiene poca utilidad. ¿no? Y a partir de 70, pues bueno, de, de 70. Hay problemas donde no se consigue más de un 80 y hay otro donde se puede alcanzar el 1 o cercano al 1 más, o el fin, más fácil. Sí. ¿Puedes poner el problema anterior? Sí. Cuando estamos considerando estas combinaciones diferentes de objetos, en ningún caso se están repitiendo los objetos dentro de la misma, del mismo ítem no se no no se puede. no que no una o más veces la cerveza, pero... Ya, si no si da pero no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Sí sí, sí, sí, sí, sí, se puede hacer. De hecho, tenemos que avanzar a esto sí lo hacen. O sea, que, que hacen como varias compras, están vinculadas entre sí. Eh, sí, lo le puede, le puede hacer. Incluso no, puede hacer que hay no, ítems más importante. la cosa nos complicaría mucho si se repiten eh. los objetos dentro del mismo ítem. No, pero tú lo que haces es que juntas todo en un, como consideras solo una transacción, que es una unión de varios, y luego tú le puedes dar un peso a los objetos. Y el peso puede ser la, las veces que ha aparecido en las distintas compras. O incluso dentro de una misma compra, si quieres que se me, no lo mismo comprar un libro, que es 10 libros, por ejemplo, porque entre una uva y un racimo de uva más o menos, no, no tiene mucho sentido, pero en los libros, por ejemplo, sí, ¿no? Pues bueno, eso sí puede ser eh, relevante. Entonces yo le puedo dar un peso a los objetos. Y entonces, ¿cómo funcionaría? Cuando calculo los soportes, o las confianzas, la frecuencia en definitiva, tiene mayor peso los objetos que haya dado más valor. O sea, ¿puedo, sí puedo ajustarlo. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Bueno, pues el algoritmo a priori, al final lo que va a hacer es explorar este espacio de búsqueda, donde vemos aquí las distintas combinaciones de reglas de, de los objetos. Perdón, si hay. Cinco ítems, las combinaciones de cardinalidad 2, de cardinalidad 3, 4, hasta, hasta llegar a, la, a 5, a todas juntas. ¿no? Y el, eh, claro, aquí hay muy pocos, solo hay cinco ítems, normalmente se trabaja muchísimo más, claro, pero fijaos que ya el árbol empieza a crecer muy rápidamente. ¿no? Entonces, claro, la prioridad final lo que va buscando es reducir el número de conexiones, estas que analiza, no, no explora todas las combinaciones posibles. ¿no? Ese es el objetivo del algoritmo. Vamos ahora a hablar sobre las medidas de interés, que son muy interesantes, como se nos indica. ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto soporte y confianza, ¿no? Pero hay otras medidas, más, pueden ser más subjetivas, como el interés, algo inesperado, la utilidad, que pueden ser interesantes de ver, ¿no? Eh, para ello vamos a hacerle algunas críticas o paradojas que nos vamos a encontrar con la confianza. Porque hasta ahora no lo hemos creído, que era más importante la confianza, medido como la frecuencia con la que aparece el consecuente dentro de los las transacciones donde está el antecedente, pero tiene algunas cosas curiosas, ¿no? Algunas, como he dicho, paradojas, ¿no? Y aquí vemos, vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos, imagina este caso donde hay eh, estudiantes, 5.000 estudiantes, de los cuales 3.000 juegan a baloncesto y 2.000 no juegan a baloncesto. Y luego, por otro lado, tenemos que hay 3.750 que comen cereales, desayunan cereales, y los otros 1.250 no toman cereales, ¿no? Y aquí vemos la distribución entre los que juegan al baloncesto, 2.000 comen cereales y 1.000 no comen cereales, y los que no juegan al baloncesto, pues ahí veis el otro, el otro reparto. Total que tenemos 5.000 estudiantes, el 60% juega al baloncesto, el 75% come cereales, y el 40% juega al baloncesto y come cereales. suceden las dos cosas, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos esta paradoja. Por ejemplo, si diéramos con una regla que dice... Si juega a baloncesto, entonces come cereales. ¿El soporte cuál es? Como hemos dicho aquí, 2.000. 2.000 de 5.000, el soporte es 40%. Son los que pasan las dos cosas: juega a baloncesto y come cereales. ¿no? ¿Cuál es la confianza de esa regla? Pues entre todos los que juegan a baloncesto, que son 3.000, hay 2.000 que comen cereales. Por tanto, es dos tercios. La confianza es un 67%. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué pasaba? Que en el total, incluyendo también los que no juegan a baloncesto, el total de los que comían cereales, 3.750, era un 75%. O sea, cuando he obtenido la regla de si juega a baloncesto, entonces comes cereales, he bajado del 75%, que era lo frecuente en general, a un 67%. ¿no? Esa regla no debería ser tan buena. Sin embargo, si lo invertimos... O sea, si lo ponemos con no come cereales, te da que la confianza es de un 33%. Pero en este caso, hemos conseguido subir de un 25% que no comían cereales al hecho de ponerle como antecedente jugar a baloncesto, ha aumentado a un 33% los que comen cereales. O sea, fijaos cómo ha habido una mejora en la estimación de si como cereales al añadirle la condición de jugar a baloncesto. Pero la confianza es muy pobre, un 33%. En un modelo tradicional, esta se descarta esta regla y esta se sobrevive, pero realmente esta es más interesante que la otra, porque esta, al añadirle jugar a baloncesto, defiende el porcentaje de los que comen cereales, mientras que aquí aumenta el porcentaje de los que no comen cereales. ¿no? Bueno, pues eso es una crítica a la confianza, ¿no? No puede ser una confianza de un 33%, pero esa regla es más interesante que la otra, ¿no? Eh, hay otras medidas para ello, que ahora vamos a introducir, por ejemplo, el LIFT, que es el ratio de mejora de, del total, que era un 25%, los que no comen cereales, cuando me centro sobre la regla, mejoro de un, de un 25, paso a un 33,3%. Por tanto, hay un ratio de mejora es un tercio. Pues ese, esa mejora, eh, ese ratio es lo que te indica el lift. Bueno, otra crítica que se hace a la confianza es está relacionada con las correlaciones. ¿no? Entonces imagina que tenemos tres variables, X, Y y, y Z, y eh, vemos en, en, cada, en cada columna, vemos si se da la X, la Y, la Z con 0 o con 1. Y, bueno, por ejemplo, vemos que la X y la Y en la primera columna se dan, ¿no? En la tercera aparecen las tres, en la, en la segunda, perdón. En la tercera columna aparecen la X y la, y la Z, y así, ¿no? Entonces, aquí podemos observar eh, que si calculamos allí la regla X, entonces Y, vemos que el soporte es del 25%. ¿En cuántas situaciones se da X e Y al mismo tiempo? Entonces, veis que solo son 2 de 8. ¿Lo veis? en las dos primeras. Solo aquí, en estas dos de las 8, aparecen las dos, por eso hay un 25% de soporte. ¿Cuál es la confianza? Pues de todas las veces donde aparece X, el porcentaje de las que aparecen también Y. Un 50, ¿no? De las 4X, en dos de ellas aparece el Y. Confianza 50%. ¿Verdad? Y luego tenemos la XZ, ¿no? De todas las veces donde aparece X y Z vemos que hay estas tres. 3 de 8, 37,5%. De soporte. ¿Y la confianza? Pues de la 4 que aparece la X, en 3 de ellas aparece Z, por tanto un 75%. O sea que según la confianza, la regla XZ es mejor. Pero si luego vemos la correlación, porque claro, cuando nosotros pensamos un X entonces Y o X entonces Z, nos estamos imaginando que ahí hay una relación, una correlación entre ellas, ¿no? Se suelen dar con frecuencia las dos, ¿no? Y. La confianza no te mide eso, ¿no? Porque, como podéis ver, hay mayor... Eh, si vemos la correlación, hay mayor correlación entre X que entre X y Z. Veis que X y Z son muy diferentes. La mayoría de los ceros de la X son uno en el otro caso, ¿no? Mientras que la Y, eh, la correlación es más cercana con la X, ¿no? Entonces, aunque X y, y están más correlacionadas, su confianza sale más bajo. Mientras que X y Z tienen menos correlación y la confianza sale más alta. Otro problemilla con, con, con la confianza. Por eso se proponen otras medidas como la que hemos mencionado del LIFT, ¿no? Que sería, dentro de la probabilidad condicional, de si se da cuando se da también B, lo divido entre la probabilidad de B. Al final, los dos casos, el de los comer cereales y tal, o este otro, el problema está en que la confianza se calcula solo en el subconjunto del antecedente. No observa el resto de la población, de toda la cantidad de datos. Como pasa con lo de los cereales, o aquí pasa. Y eso es lo que hace que falle. Entonces, LIFT corrige esa segunda, ese, ese criterio. ¿no? Así que LIFT se define, como lo hemos indicado antes, el ratio de mejora, o también puede ser la probabilidad. Condicional de B dado A por. O sea, dividido entre la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad. Probabilidad que en este caso es la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que se da A y B dividido entre el producto de A por B. ¿Qué es lo que estoy midiendo ahí? Fijaos, en ese cociente. A y B juntos y luego el producto de A por B separado. ¿No? Estoy viendo al final en qué grado son independientes o no A y B. ¿No? Cuando el valor me da 1, significa que da igual hacerlo juntos que por separado. Por tanto, las variables A y B son independientes. ¿No? Porque el, el producto de la probabilidad es igual que la probabilidad conjunta. Entonces son independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la regla ni fu ni fa. Ni es buena ni es mala. No me aporta nada. Haberle añadido el, el antecedente no me aporta nada. Antes tenía que comían cereales el... ¿Cuánto? 30 y, no, ¿cuánto comían cereales? O no comían cereales. El 25% no comía cereales y cuando le pongo a jugar al concepto me sigo quedando con un 25%. Entonces no me aporta nada. No era el caso. ¿eh? En ese caso aumentaba. ¿eh? Pero si pasara eso, entonces el lift te da 1. Si el lift me da un valor positivo mayor que 1, ¿qué pasa? Cuanto más grande sea, más grado de mejora o sea, bueno, para que te salga más grande Tiene que ser que el numerador es mayor que el denominador Por tanto, la probabilidad conjunta es mayor que el producto de las dos probabilidades por separado O sea, se da cada, cada vez con más eh, con más énfasis Se produce la probabilidad conjunta Por tanto, la regla A entonces B es más interesante ¿Lo, lo veis? Por tanto, un valor mayor que 1 te dice en qué grado mejoro cuando están juntas que por separado y por eso se llama el lift, es empuje, ¿no? Y eh, por otro lado, si te sale un valor inferior a 1, a te están negativamente correlacionadas, porque el denominador es mayor que el numerador, es decir, el producto de las probabilidades es mayor que el probabilidad conjunta. Entonces, la regla es mala. ¿no? El 1, no ni fun y fa. Y a partir de 1, buena, ¿no? Entonces aquí vemos distintos casos, con el ejemplo que veíamos antes del X y ahora sí. Aunque la confianza antes me daba muy mala con el X entonces Y, ahora me dice que el lift es un 2. Y antes creo que era un 25%, era, a ver, lo que tenía por aquí. O sea, un 50, ¿no? Antes tenía un 50 y ahora ya un lift de 2. O sea, duplico la frecuencia con la que aparece Y cuando me centro solo en X respecto al resto de la población. Porque el resto de la población era un 25%, que eran 2 de 8, aquí lo tenemos, 2 de 8, y cuando me centro solo en X, aparece en el 50%, 2 de 4. Entonces, por eso el leaf es 2, el, el, el porcentaje, el ratio en el cual he multiplicado la frecuencia con la que aparece Y, el, el consecuente, al centrarme sobre el antecedente X. Y vemos otros con confianza alta como o mejor, como daba antes en el xdc, entonces Z donde el lift es inferior a 1, muy mala, ¿no? O el lift z que también te da un lift muy bajo. ¿Ven? Entonces es una medida distinta a la de la confianza. Y en muchos casos, mejor, ¿no? Y vamos ya acabando ya viendo otros algoritmos que ya se han propuesto para... También para reglas de asociación, ¿no? Uno muy conocido es, se conoce como el FP Growth, ¿no? Que eh, construye, por un lado, primero una estructura, que es un árbol FP, un, ese de Frequent Patterns, ¿no? un árbol de fre frecuente, patrones frecuentes que va a hacer muy eficiente la exploración de ese árbol. ¿no? Y lo hacen dos pasadas del conjunto de datos. En una primera pasada construye el contador de soporte de cada uno de los objetos, de los ítems y en la segunda pasada forma ya este árbol que vemos aquí donde tenemos esta tabla eh, que apunta directamente a esos nodos y luego esa, ese, ese grafo que te hace poder Extraer los frequent item sets de forma mucho más eficiente que el a priori. O sea, devuelve el mismo resultado. Porque el a priori daba todos los frequent item sets, ¿eh? no es aproximado. Pero esto lo hace mucho más eficiente, más rápido. Así que es mejor. Se suele utilizar, se utiliza más el FSP. La segunda fase, la de generar las reglas, es la misma. ¿no? El cuello botella está en la de generar los frequent item sets. ¿no? Y, bueno, existen otros como el algoritmo de Opus, que hace un branch Brown para hacer una búsqueda exhaustiva. También se trabaja con reglas negativas, reglas donde justo se da lo contrario, que no se produce esa asociación. Y también es muy interesante los cuantitativos. Aquí lo hemos visto todo como variables categóricas o variables binarias, que es o no está en la transacción. Pero también puede haber variables numéricas. Ahora el tema siguiente pondremos algún ejemplo vinculándolo con lo de aprendizaje incremental o online donde vamos a ver también esas reglas de asociación cuantitativa Y un buen libro de este tema pues sería el CD de San y San, del 2002, que hace un buen compendio de reglas de asociación.